Muy buenas amigas y amigos. En el día de hoy vamos a seguir con la pizarra y vamos a seguir poniendo notas en esta pizarra. Este, recuerden que pentagrama sin claves son cinco líneas y nada que esté adentro significa nada, a no ser que pongamos una clave. Y ponemos clave de sol como habíamos visto la vez anterior y clave de FA Uop. clave de FA con los dos puntitos acá le vamos a poner no le vamos a poner compás hoy porque así vamos a ubicar otras notas y vamos a poner acá lo que ya habíamos ubicado Que eran las tres teclas negras con las que estábamos trabajando. Con el signo sostenido adelante. Estas eran las tres teclas negras del grave. No las del centro. Ahora vamos a poner las del centro. Ahí está. Vamos a poner por acá. Vamos a dejar un espacio porque vamos a ubicar unas nuevas teclas negras. Uop. Y tenemos negras, dibujos negras porque por dibujar negras, no más. Simplemente para mostrar, podría haber dibujado blancas para variar, pero no, vamos a dibujar negras. Total, como no tiene compás, esto es para mostrar en donde están ubicadas las teclas negras. Entonces teníamos que acá, vamos a dibujar, a ver, como es esto, así, vamos a dibujar un piano acá con la ayuda del teclado, así me queda de derechito aquí tenemos y acá tenemos una tecla negra otra tecla <risa> qué espanto de dibujo por favor ustedes entenderán que esto se dibuja a pulso esto es una tecla negra, no? con la tecla negra del piano otro grupo de teclas negras acá. El grupo de tres teclas negras del grave. Pésimo, pésimo dibujo. Pésimo, pero se va a entender. Ustedes sabrán que es difícil dibujar con el teclado. Su piano, por supuesto, no va a ser tan. <risa> si uno tuviera un piano como este, la verdad diría que le va a ser difícil tocar, ¿eh? Así, con las teclas negras todas deformes. Y acá tenemos el, el, las teclas negras que corresponde a este, era el que estaba en el centro del cuerpo de uno que lo, lo habíamos ubicado en el vídeo anterior lo vimos en el video que uno cuando se sienta le queda en el centro del cuerpo casi en el centro un poco más a la derecha que, que al centro yo sé que ustedes se aburren viendo como trato de dibujar algo pero bueno es necesario, me preguntarán si sí, es necesario. Es necesario que vean que vean lo mal que dibujo. Eh, bueno, y acá tenemos las otras tres teclas negras. Acá teníamos este, este es, sería nuestro cuerpo, así que vamos a dibujarlo en rojo. Vamos a dibujar acá. Como que el resto son teclas blancas. Acá terminaría el piano. ¿Sí? Y bueno, eh, y acá tenemos nuestro cuerpo. Que pongámosle que es así: este es nuestro cuerpo. Y ahí están las teclas, las teclas negras. Acá tenemos las teclas blancas. Es un espanto. Oh, Dios mío. Así tenemos teclas blancas, teclas blancas, teclas blancas, teclas blancas. ¿No? Supongamos que es así. Y este es el que estaba en el centro, que lo habíamos dibujado con azul. Esto es esto. Tecla negra. Y este lo vamos a dibujar. Y este es el grave que está justo hacia la izquierda, si uno se pone frente al piano, es precisamente estas teclas negras. ¿Qué vamos a hacer hoy con esto? No sigo dibujando teclas blancas porque en realidad esto me va a quedar muy mal dibujado. Así que, pero era más o menos para que las vieran. ¿Qué vamos a hacer hoy con esto? Acá, entre medio de estas dos grupos de teclas negras, tenemos un grupo de teclas de dos teclas negras tenemos un grupito acá de dos teclas negras así se divide el piano tres teclas negras dos teclas negras tres teclas negras dos teclas negras muy bien vamos a ubicar este grupo de dos teclas negras en el pentagrama obviamente por Deducción, únicamente por deducción. Si esto es clave de fa, esto es clave de sol, las teclas negras estarán por acá. O sea, estarán más abajo que esto y más arriba que esto. Entonces, cuando uno, cuando se nos acaban las, las teclas, las, cuando se nos acaban las líneas se dibujan líneas adicionales que se le dicen entonces se dibuja acá lo voy a hacer con el teclado porque así me queda lindo es más o menos por acá ahí. y ponemos epa ahí no, más arriba acá ping ahí está se dibuja una línea adicional. Y esto es una línea adicional. Es como si el pentagrama siguiera. O sea, el cinco líneas, esta sería la sexta para abajo. Pero se dibuja un pedacito para poder dibujar una nota. Bien, entonces acá vamos a poner ese grupo de dos. Es esta nota atravesada por la línea adicional. Como esta nota está atravesada por la línea. Y esta nota está atravesada por la línea y esta también. Entonces acá tenemos una. Y esta va pegada justo debajo de la última línea de la clave de sol. Siempre el signo sostenido adelante. Bien. Entonces, entre el... El grupo de tres teclas negras del grave y el grupo de tres teclas negras del centro del cuerpo. Acá tenemos la cabecita del señor con una la nariz. Este sería como yo, así un flequillito le ponemos. Uh, un flequillo. Acá tenemos un grupo de dos teclas negras. Y esto es una línea adicional que se ve poquito. ¿eh? Ahí quedó peor de lo que estaba bueno ya, ya está pero se entiende no y acá tenemos grupo de dos teclas negras entonces entre esto y esto hay dos grupos de teclas negras y se ubican acá esto mismo se puede escribir también en clave de fa porque hay algo que Vamos a ponerle acá una, dos líneas. Este mismo grupo se puede escribir desde clave de Fa haciendo lo siguiente. Le ponemos por acá una línea adicional y escribimos el mismo Do sostenido. Que teníamos ahí y acá tenemos otra línea adicional y el re por encima este grupo es exactamente este mismo grupo esto y esto son las mismas son estas dos teclas sí se puede escribir desde clave de fa, o sea, esto sería una adicional, una, una línea adicional de la clave de fa hacia arriba y una línea adicional de la clave de fa hacia arriba o una línea adicional de la clave de sol hacia abajo. Sí, y esto, estas mismas, estas dos notas son estas dos mismas teclas. Esto y esto es lo mismo. Sí. Entonces, acá ya tenemos otras dos eh, notas con las cuales vamos a jugar en el próximo video con alguna partitura. Eh, luego, si, si se. Como ya se imaginarán, para hacia acá, tenemos otras dos teclas negras que irán escritas por acá abajo, más abajo. Más abajo que esto. Para allá, tenemos otras, oh, bueno, para, allá. para allá tenemos otras dos teclas negras y se escribirían arriba y ya habíamos visto la vez anterior que el otro grupo de, de tres teclas negras se escribía por acá arriba por acá arriba ten y una línea adicional porque se nos había terminado el pentagrama hacia arriba de la clave de sol con los sostenidos con sus respectivos sostenidos cada una y dan esperen porque uh, ahí está vamos a dibujar estas teclas de, son las tres teclas negras <risa> se me está destrozando el piano son las mismas son las tres teclas negras que siguen a estas ya lo habíamos visto en el vídeo número 7 digo de pronto me parece y este grupo de tres teclas negras es este grupo de tres teclas negras que es el que le sigue hacia allá en el piano acá va a haber dos, dos teclas negras que no son estas, ¿eh? estas no esto era un, un ejemplo de que esto es esto mismo sí se puede escribir de las dos formas, lo pueden encontrar de las dos formas lo vamos a borrar, lo vamos a borrar ahora se me borraron todas las... <risa> se me borraron toda la línea del pentagrama. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a ponerlo así. Bueno, este mismo acá es, hay un grupo de dos teclas negras que irán entre más arriba que esto y más abajo que esto. ¿Sí? Como acá. Tenemos el grupo de tres, grupo de dos, grupo de tres. Acá va a haber un grupo de dos teclas negras, grupo de tres. ¿Sí? Nos vamos a quedar solamente con esta parte, <coughs> vamos a ir trabajando ya con esto, vamos a trabajar en el centro del piano con el grupo de tres teclas negras del centro del piano, el grupo de dos teclas negras del centro del piano, el grupo de tres teclas negras que están más hacia el grave que quedaban por afuera del cuerpo. Y con esto vamos a jugar un poco en el próximo video en el piano y así eh, podemos seguir leyendo. Yo quiero trabajar en este grupo de, de 3, 2, 3, que están justo en el centro del piano. Cuando le saquemos todos estos signos, pasaremos a tecla blanca. Todos estos signos, tanto signo sostenido, como después habrán visto, bueno, pff, qué horrible, como el bemol, se trata de teclas negras, casi siempre, no siempre, pero en estas teclas que están acá, que ya habíamos dicho que esto era fa sol <risa> fa, sol la, lo mismo eran estas fa sol y la. Sostenido ¿Sí? Vamos a poner el sostenido Sostenido ¿sí? Siempre se va a llamar fa sostenido Sol sostenido La sostenido Acá lo mismo Fa sostenido Sol sostenido Me está saliendo un poco mexicano Mi, mi, mi este video me estoy mexicanizando. Sol sostenido, la sostenido. Bueno, eh, esto se va a llamar do. do. Esta es do y esto es re. <ríe> re, ¿cómo se va a llamar? Do, re, do sostenido y re sostenido. Bien. Entonces nos vamos a quedar con esto. ah oh, por fin un sostenido que me sale bien. Che. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esto. ¿Sí? Este grupo es para que lo tengan en cuenta porque ya vamos a ir y vamos a ubicar las dos teclas negras que hay acá. Vamos a ir de a poco porque esta, esta es la parte central en donde el 100% de la música pasa por acá. <risa> en algún momento pasa por acá. Los extremos, más abajo más arriba, sí, eh, aparecen muchas obras. Más abajo y más arriba. Pero eh, casi toda la música se desarrolla en, en, este, en este sector del piano. ¿sí? Este sector del piano, donde, el que nos queda justo en el centro. Y un poco más abajo también. Por eso la clave de Fa, con alguna línea adicional por abajo, y la clave de Sol, por, con algunas ad líneas adicionales por arriba, esto es el lugar en el cual se va, podemos tocar hasta obras enteras en este sector. Entonces, por eso, vamos a ir de a poco con grupo de 3, Fa, sol, La, grupo de 2, Do, Re, como se va a llamar el grupo de 2 de acá, Do, Re también, estará ubicado en otro lugar del pentagrama. ¿Sí? Bien, espero que este vídeo les haya gustado, y si les gustó le ponen un me gusta, si quieren lo comparten, lo pueden compartir con sus amigos. Si quieren se suscriben a mi canal porque vamos a seguir. Y recuerden, esto este lugar del piano en el cual trabajamos la última vez, este grupo de dos notas que les quedaba justo en el medio, se llama do Sostenido Re Sostenido. Muy bien, les mando un abrazo pianístico a todos. Y nos veremos en el próximo video sentaditos en el piano para practicar esto que estamos viendo acá. ¡Hasta luego! ¡Adiós!